Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de Youtube. Bueno chicos, hoy tenemos novedades que puede que te interesen porque son dos las que creo que están básicamente buenas para traérselas a ustedes. Y es que, punto uno, tenemos en camino al FB217 del Badger. Eh, hay un montón de gente que quiere sacar el Batcher. Y la verdad que esta es una buena oportunidad. Cuando tiran estas eh, oportunidades de, en camino A. Está muy bueno porque tenés muchas facilidades. Realmente para poder llegar a ese vehículo. ¿Bien? Eh, y tenés descuentos en los tanques de esa rama. ¿Entendés? Está buenísimo. Mirá, ¿ves? Eh, tenés multiplicadores. De por 5. Por ejemplo, el Batcher, Tortoise, AT-15, AT-7, AT-8, AT-2, Valentine, Valentine, Cruiser. Entonces... Eh, nada, si te, te, tu intención era en algún momento sacar el Badger eh, ¿Cuál es el Badger? Bueno, aquí lo tienes Aquí lo puedes visualizar Es el eh, Cazatanques. O TD, como quieran decirle Británico O inglés, como quieran decirle De Tier 10 Está muy bueno, la verdad que tiene un DPM excelente eh, Es uno de los mejores del juego Única contra que se le podía dar es el tema de la movilidad Pero bueno, lo compensa con el blindaje totalmente troll que tiene es un tanque muy, muy, muy, muy duro. De los más duros del juego. Eh, que ya te digo, lo único que lo limita es eh, la, lo que es la movilidad. Pero en sí, si no, el tanque está, está muy, muy bien. Recarga en nada. Fíjate que pega unos 480. Y está recargando en unos 5.9, en unos 6 segundos. Más o menos. Depende de cómo lo tengáis ocupado. Eh, ocupado no, equipado. <risa> Perdón. Así que nada, está muy bueno. Fíjate la penetración de 272. 320 con munición premium. Eh, velocidad de apuntamiento de 1.70. Esto puede bajar tranquilamente. Dispersión de 0.30. <coughs> Creo que está todo dicho, ¿no? Eh, 2100. Blindaje frontal 355, brothers Bueno, nada. Es eh, la verdad que está muy bueno. Así que si les interesa, es un golazo. Yo simplemente vengo y se los transmito. Después, como estábamos recién aquí. Eh, vamos a ir hacia la página principal de World of Tanks Y esto sí que para mí es lo más eh, primordial más, Básicamente porque hay muchos de ustedes que están suscriptos a, Bueno, muchos están suscritos a mi canal de Twitch Que trato de transmitir ahí cuando puedo, obviamente Porque últimamente tengo problemas con Internet y demás Que tengo que tratar de solucionar Así que bueno, si no me pueden ver en Twitch todos los días como desearía yo Les pido disculpas Pero bueno, es que estoy teniendo algunos problemas con, con la empresa de Internet eso entre paréntesis. Ahora, vamos a meternos con lo que tiene que ver con el tema este del King Tiger, que muchos me estaban diciendo, eh, pero me desapareció el King Tiger. Eso en particular, lo que deberían hacer es enviar ticket a soporte y esperar que ellos les den una respuesta eh, favorable, ¿no? Pero acá, la nueva noticia que nos dice, el formidable King Tiger Capture se ha convertido en un amigo inseparable de todos ustedes desde que lo agregamos a Prime Gaming. ¿Qué es Prime Gaming? Lo que antes era Twitch Prime. O sea, Twitch Prime ahora se convirtió en Prime Gaming. En mayo de 2019 en su rol de vehículo premium de alquiler. Como parte de nuestra actualización de Prime Gaming, promoción con la que conseguirán contenido nuevo y gratuito todos los meses. El King Tiger abandonó sus garajes para darle lugar a las nuevas ofertas. ¿ok? Entonces, la cuestión es esta. Si a vos te desapareció... El King Tiger es porque viene a darle lugar a las nuevas ofertas Básicamente, como les decía, si vos le envías un ticket a Wargaming Y la respuesta que te van a dar satisfactoria, por decirlo así Es que en realidad el King Tiger no está más eh, en este caso Lo que sí es que van a dar eh, otras cosillas, ¿no? Por esa razón queremos ofrecer a todos los comandantes que, tuvieron, que obtuvieron este vehículo por medio de sus paquetes de Prime Gaming, o sea, si vos tuviste el Prime, el Twitch Prime, por decirlo así a la vieja usanza, el Twitch Prime eh, dos oportunidades exclusivas opción 1, te puedes quedar con el King Tiger con el King Tiger y aprovechar un fantástico descuento del 35% en la tienda Premium un 35% en la tienda Premium si ya tuviste el King Tiger 2, garantizado, canjear regalos gratuitos según el tiempo total que hayan pasado con el King Tiger es decir, que hayan tenido Twitch Prime, ¿ok? <coughs> Capturan el King Tiger para siempre. No están listos para el adiós desde el 5 de noviembre, chicos, a las 5, es decir, desde hoy jueves 5 de noviembre. El vehículo por medio de los paquetes de Prime Gaming podrán comprarlo en la tienda Premium en un paquete especial con un 35% de descuento. Además de este formidable luchador estadounidense, también conseguirán una gran cantidad de reservas personales y otros bienes. Disfruten de regalos especiales y agreguen al King Tiger Captured a su colección. Veteranos de Prime Gaming, canjeen sus regalos gratuitos. Según la cantidad de tiempo que hayan tenido el King Tiger en sus garajes, recibirán una cantidad específica de fichas que podrán intercambiar por valiosos regalos del juego. Mientras más tiempo hayan tenido el King Tiger Capture, en sus garajes más objetos recibirán. Si lo tuviste por un mes, te van a dar una ficha. Si lo tuviste de 12 a 3 meses, te van a dar dos fichas. De 4 a 6 meses, 4 fichas. De 7 a 9 meses, 6 fichas. De 10 a 12 meses, 8 fichas. De 13 a 15 meses, 10 fichas. Y 16 meses. O más entiendo. 12 fichas. Eh, disponible desde el 5 de noviembre hasta el 25 de noviembre. O sea, todo el mes prácticamente tenés disponible esta oferta, así que no se olviden, no se cuelguen, porque después están diciendo, uh, pero es cierto que... bueno, acá está, se lo estoy diciendo para que no se olviden ¿Qué podés cambiar con una ficha? Bueno, matafuegos automáticos literas, eh, kit de desmonte reservas personales eh, reservas personales de, para la tripu reservas de experiencia libre, botiquines grandes, kit de reparación grande y misiones por 5 con dos fichas, 100.000 créditos eh... 6 calcomanías, cazador real 5 espacios de garajes 10 misiones de experiencia de, por 5 con 3 fichas, un estilo 2D amatista de élite, eh, 30 fuerzas automáticos 30 días, 3 días de cuenta premium, perdón una barra de carga eh, clase 1 eh, garras de tracción, telescopio binocular endurecimiento mejorado, ventilación mejorada botiquín por 30, 30 quinta de reparación 15 reservas personales, 15 reservas para la tribu 15 experiencia libre mira todo lo que te dan, chau, es una locura eh, 4 fichas, 15 reservas de 100, eh, 15 reservas personales de 300 para la tripu, 15 reservas personales de 300, experiencia libre, un manual universal que brinda 250.000, experiencia a cada tripulante con cuatro fichitas. Con 5 fichas, un comandante de Twitch personalizado eh, británico, francés, alemán y soviético. <tose> para conseguir los objetos deseados vayan al depósito y hagan clic en la pestaña ofertas. ¿Cómo hacen cuando tienen que elegir los objetos opcionales eh, de los kits de Prime Gaming? Que antes se llamaban paquetes de ayuda Ah, ok, lo que antes eran paquetes de ayuda, ahora son kits de Prime Gaming Cuando hayan gastado todas sus fichas, esta oferta ya no estará disponible en la pestaña ofertas Si no tienen ofertas activas, no verán la pestaña oferta O sea, si las tenés, tenés chance de conseguir algo porque tuviste en algún momento el King Tiger Eh pasar a dar la pestaña ofertas, si no lo tuviste nunca eh, Directamente no tendrás fichas, con lo cual No podrás cambiar nada, pero bueno, por eso Esto va más enfocado a la gente Que tuvo el paquete de Twitch Prime O el Prime Gaming durante bastante tiempo O por lo menos un mes, ya con una ficha que tengas Ya podés eh, conseguir alguna de estas cosillas Así que bueno, amiguelos queridos Gracias por estar ahí, gracias como siempre Por bancar, como siempre les digo Suscríbanse si les gusta el canal, dejen ese like Compartan y nos vemos en la próxima Chau chau